Hola. Para los que editan texto en PDF y para los que ingresan esas correcciones no hay nada mejor que el Adobe Reader, pero nada. Soy un entusiasta de esta herramienta tan pro y ahora con su nueva cara está más intuitivo y simpático para trabajar. Por defecto abre en el Inicio, como vemos, y nosotros vamos a ir a Herramientas. El botón que queremos está arriba y a la izquierda, es el primero. Abrimos. Aparece una barra de menú secundario con las herramientas que necesitamos para la edición. Hacemos clic sobre seleccionar un archivo y traemos el texto sobre el que vamos a trabajar. Abrimos, voy a seleccionar una página y aquí está, aquí tenemos texto. Para hacer comentarios usamos la nota adhesiva que viene en esta herramienta. Hacemos clic donde necesitamos y se abre una ventana para que podamos comentar. Si nos fijamos, esta herramienta, desde cerca, tiene una cierta precisión, pero si nos alejamos y ponemos en página completa, ya no es lo mismo, así que sirve para hacer esos comentarios generales o de zona para indicar lo que queremos. Tenemos tres herramientas más que son las fundamentales para poder eliminar, sustituir o añadir el texto. Son la columna vertical de una buena revisión y actualización. Texto tachado, que es esta herramienta. Texto tachado y comentado. Y esta herramienta que está acá, que es insertar texto en la posición del cursor. ¿Cómo vamos a proceder para tachar? Por ejemplo, nos interesa tachar todo este párrafo. Pintamos el texto. Hacemos clic sobre la herramienta de tachar y aquí está, estamos indicando a la persona que va a trabajar sobre este archivo que este texto debe eliminarse. Por ejemplo, si nosotros queremos tachar pero sustituir el texto por otra cosa, entonces utilizamos esta herramienta que dice agregar nota inmediatamente se abre esta ventana. Podemos escribir en su lugar, por ejemplo, personal, opa, personalmente prefiero escribir este texto. Le damos así a publicar y estamos indicando con esta herramienta que este texto que está tachado con azul se sustituye por este texto que está acá. Es bastante claro, ¿verdad? Y por último, para indicar inserción de texto colocamos el cursor en el lugar que queremos hacemos clic sobre esta herramienta y se nos abre una ventana, auxiliar. Escribimos lo que queremos que el profesional Ingrese, inserte, un espacio, fino, le doy publicar, le estoy indicando que quiero que inserte, si se abre acá, un espacio en blanco y la palabra fino. En todos los casos, si queremos seguir trabajando con la misma herramienta, seleccionamos con clic la que queremos, por ejemplo, tachar, habilitamos la herramienta Mantener y, por ejemplo, podemos seguir tachando uno y 2 y tres A partir de este momento podemos continuar tachando o insertando o comentando sistemáticamente según la herramienta que estemos usando. Podemos alternarla siempre y cuando hagamos antes clic. Como habrán notado, todo lo que hacemos se refleja en esta barra de comentarios que por defecto viene a la derecha. Si quieres eliminar algo de lo que hiciste, la manera más sencilla es seleccionarlo con un clic y le damos a la tecla suprimir. O también seleccionamos con un clic, vemos que se resalta en la barra, botón derecho, eliminar y listo. Con estas cuatro herramientas podés revisar y editar pdf como profesional, porque las correcciones van a ser precisas. Vas a ahorrarte dolores de cabeza, malinterpretaciones y tiempo. Y de paso, también sos pro del medio ambiente. Menos papel, más árboles. Difundir el conocimiento es uno de los mejores usos que se le da a la web. Horizontaliza y todos nos beneficiamos. ¡Chao!